el bloque de psicología y vamos a hablar sobre el apego. ¿Qué es el apego y cómo influye en nuestra personalidad? Para este tema tenemos a Alessandra Quiroga, psicoterapeuta. Hola Alessandra, ¿qué tal? Hola Tatiana, ¿qué tal? Bien, Alessandra, coméntanos y para empezar, ¿qué es el apego? Ya mira, la definición más simple, ¿no? este, más, más fácil de digerir es que es la necesidad, la idea de que tú me vas a hacer feliz a mí. ¿No? La dependencia emocional. Sí, sí, es muy parecida a la definición de dependencia emocional. Es un tema bien amplio, ¿no? El tema de... Porque eh, hay personas que sienten que si es que no están con alguien o de repente tienen una pareja eh, y las dejan... Uh -huh. sienten que su mundo se derrumba, se, se derrumba ¿no? eh. y a, a mí de muy chiquita me enseñaron, mi, mi madre me decía, tú has nacido sola y te vas a morir sola, entonces tú eres feliz sola, uh -huh. pero si alguien viene a complementar tu felicidad, está bien, pero no puedes depositar toda tu felicidad en alguien, porque eso te puede, eh, no sé si está bien la palabra destruir, o, o te, te puede hacer uh -huh. sentir mal, ¿Estoy en lo correcto? Sí, totalmente. Aparte de que nuestra generación es la generación de Disney, ¿no? Entonces Muy hemos, hemos el, crecido... La, el príncipe, la princesa y el amor perfecto. El amor perfecto. Y aparte de que es, ese príncipe me va a venir a rescatar, ¿no? Mi vida es un infierno, pero no importa. Tengo que esperar a que venga ese príncipe que en realidad, este, cuando yo estoy vibrando en, en, en una vibración tan bajita, ¿no? Ese príncipe no va a llegar, sobre claro. todo porque yo también soy un sapito. ¿No? Entonces, en, estamos entre zapitos buscando al principio de que me va a rescatar de, de, de mi sufrimiento. no Idealizamos a la persona perfecta, ¿no? Como que, eh, eh, de, no sé, idealizamos tanto a una persona que quizás cuando no es lo que creemos también nos, nos puede afectar. Claro, claro. Es que sí... No vamos a generalizar, pero en realidad casi siempre pasa eso, ¿no? O sea, casi siempre nos enamoramos, idealizamos a la persona, llegó el príncipe por fin, ¿no? Estoy seis meses que ese príncipe cubre y me mis carencias, casada, claro, en seis meses. claro, cubre mis carencias efectivas, y después de esos seis meses me encuentro con el ser humano real lleno de luces y sombras igual que yo, ¿no? Entonces, pero ahí ya ya no ya, ya ya me compré la historia del príncipe y sigo, ¿no? Y pensando sigo. que eso va a funcionar Y que lo voy a poder cambiar, ¿no? Hay tipos de apego, pero en el tema de las relaciones de adultos hay eh, la que piensa de que es el príncipe ideal el príncipe azul la que puede cambiar al hombre quizás es un, un hombre mujeriego o una mujer que, que no quiere quizás una relación seria mm. y eh, tratamos de nos convertimos como que en las mamás, ¿no? Claro. Y eso claro. Eh, no nos ayuda en nada. Eso a veces, ¿no? A veces somos mamás, a veces somos hijas, ¿no? Pero, claro, es difícil encontrar una relación de dos adultos sanos, de, de, de dos egos maduros y sanos que se encuentren, ¿no? Generalmente somos egos infantiles buscando a papá y a mamá. Y también lo que tú dices, a veces soy mamá, ¿no? Pero generalmente... Este, o, o en parte ocupo el lugar de hija, ¿no? De ese papá que me va a salvar. Y, el, y en el caso de los chicos, esa mamá que me va a salvar también, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué se genera el apego en las personas? No todas las personas sufren de... O sea, no sé si se puede decir sufren, pero no todas las personas son eh, dependientes, ¿no? ¿no? ¿Y por qué algunas sí y otras no? Bueno, en alguna medida todas somos un poquito dependientes. de todos hay un poquito de, de apego, ¿no? Porque viene desde la herida del nacimiento, ¿No? cuando estamos en el vientre de nuestra mamá estamos calientitos felices fusionados con el cosmos y de pronto nos arrancan de ahí no siento frío me separan de mi mamá porque en muchas clínicas inclusive se separan a los bebés hasta ahora de la madre claro ¿no? este entonces ya ahí en parte todos podemos decir que tenemos un poco de apego y que las relaciones tienen un poco de apego que no está mal que no, sobre todo, por ejemplo, el apego que no está mal es el apego de, de los padres a los hijos y de los hijos a los padres cuando son chiquitos, ¿no? Porque realmente ellos necesitan a la figura paterna y a la figura materna para sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues es bien difícil decirle a un papá con, con dos peques chiquititos, decirle, no, no, no te apegues a tus hijos, ¿no? Porque uh -huh. es biológico, claro. o sea, realmente lo necesitan y los niños también. Pero ya en el camino, este... En el camino igual hay, hay heridas en la infancia, muy muy graves, o de repente no, no, no cosas tan terribles, no pasaron cosas tan terribles, pero para mí fueron terribles, ¿no? Entonces eso va sumando a la mochila del apeo y este y a mis traumas, ¿no? A mis traumas infantiles. Y hay, hay adultos que, que de repente no tienen tanto apeo porque no han tenido tanta mochila en, en, en la niñez o no han interpretado lo que les pasó como algo tan terrible, ¿No? Porque a veces puede ser que tú le preguntes a dos hermanos que se iban un año o gemelos Cómo fue tu infancia y cada uno te cuenta un cuento totalmente diferente ¿no? Porque vienen con esqueletos psicológicos este, ya de fábrica Venimos con esqueletos psicológicos, no sé si has escuchado hablar del enneagrama. no Es una sabiduría ancestral que habla de nueve tipos de, de estructuras ¿no? Y, y, y todas, este, o sea, todas tienen que ver con la herida de nacimiento ¿No? Entonces, no nos vamos a librar, de hecho nadie, nadie se libra, pero sí, este, sí hay gente que la pasa mucho peor que otra. ¿no? Y sobre todo cuando ya de adultos seguimos repitiendo un patrón y seguimos enganchados con un patrón ¿no? Y, no, este, y no queremos salir de ahí. ¿no? Porque al final, por más dolorosa que haya sido tu infancia, igual ya pues llega un momento en que dices, quiero seguir repitiendo el mismo patrón, o quiero usar mi pasado como trampolín, ¿no? Claro, lo que mencionaste es cierto, ¿no? eso viene y repetimos el patrón, eso quiere decir que nosotros como personas adultas eh, buscamos eh, quizás como que el, el, el tipo de persona y terminamos con una y seguimos buscando el mismo tipo de persona, si nos trató mal, si nos humilló buscamos y lo mismo en otras personas y es un círculo vicioso claro, ¿no? claro ¿y por qué se da eso? ¿por la infancia? ¿por la crianza? yo, yo creo que siempre es una mezcla también de dos cosas ¿no? de la genética y las experiencias que hemos vivido ¿no? pero este, el, lo importante como estamos hablando ahorita del apego en adultos ¿no? es que siempre por más que haya repetido la historia mil veces siempre hay un momento en el que podemos decir ya ¿Hasta, hasta cuándo? ¿no? Sobre todo cuando es tan evidente un patrón de comportamiento, no sé, que este, o puedo ser un hombre y siempre me buscan por mi dinero. ¿no? Y, y, se, y, se le, y siempre sale con mujeres eh, que buscan sacarle provecho. Claro, claro. ¿no? Y, entonces, y como tú dices, generalizas, porque como siempre te pasa y cada uno vive en su propia matrix, la, este, los hombres dicen, bueno, las mujeres son unas aprovechadas, ¿no? Todas las mujeres son unas aprovechadas. Y en su mundo, en su Matrix, en lo que a él le ha pasado, es verdad, ¿no? Porque de verdad que se encuentra con pura aprovechada. O una mujer que todos los hombres con los que está le saca la vuelta, ¿no? Y tiene ese discurso, ¿no? De todos los hombres son, son terribles, iguales. o todos son iguales, y está convencida porque ella lo ha vivenciado muchas veces, pero realmente no es así, ¿no? Entonces... Es, es, esa es la idea de, de mensaje que yo quería traer, ¿no? Que, que hagamos un autoanálisis también de las cosas que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Cómo podemos eh, manejar eso entonces? si yo siento que es que hay, es un tema muy amplio el tema de, del apego, porque ya no solamente influye el tema de, de la dependencia emocional, también se puede eh, llevar a cabo una relación tóxica. Uh -huh. ¿no? y, y la dependencia emocional tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? ¿O no? ¿En qué sentido es pros? ¿Cómo no, sería o, no tiene, ¿O solamente hay cosas negativas en una relación dependiente? Sí, o sea, si lo ponemos de, de, de sinónimo de apego entre adultos, sí, generalmente es más negativo que otra cosa, ¿no? Si hablamos de dependencia emocional, o de, de apego en padres a hijos, por ejemplo, eso es más comprensible, ¿no? ¿no? pero si hablamos de relaciones de pareja. Claro. No, yo creo que algo positivo de la, de la dependencia emocional, no. no. Aunque, o sea, definitivamente porque estamos igual evolucionando, no creo que alguien sea absolutamente desapegado porque ya sería el Buda, ¿no? El sí, Buda. Porque Buda decía que una de las dos cosas que venimos a aprender principalmente es a soltar el apego y la aversión, ¿no? Pero eso es tan difícil en todos los seres uh -huh. humanos. Entonces yo creo que si, este, si pensamos en alguien que no tiene que tiene cero dependencia emocional, puede ser que no la esté reconociendo o puede ser que sea un iluminado, ¿no? Termin dentro de esa dependencia emocional y eh... El terminar una relación también debe ser difícil para la persona que tiene este problema, ¿no? Porque deposita todo a, a, hacia alguien y al momento de terminar la relación se puede, puede llegar a una depresión. De hecho, de hecho que sí. Es, claro, una de las cosas que más, sufrimiento, que más sufrimiento nos causa, de todas maneras, sí. ¿Y cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja? Bueno, primero mirándonos, ¿no? O sea, porque siempre tenemos el foco afuera, ¿no? Uh -huh. de, de cómo cómo debería ser mi pareja, ¿no? De cómo deberían ser las cosas y en realidad la realidad es una pantalla en la que yo me estoy proyectando. Entonces, primero, dando, cuéntame de eso, ¿no? Y este... y... o sea, podría ser, ¿no? Se me ocurre, tener una libreta donde anoto cómo estoy pensando, porque a veces mucha gente vive como en automático, ¿no? Y no se detiene jamás a ver cómo está interpretando las cosas. Claro. Y después, este, bueno, de repente es una, es una recomendación un poco, un poco rígida, porque dependerá de cada persona, pero podría ser que ya si terminas la relación, tratas de estar seis meses sola, ¿no? Se, porque hay gente que no, no ha estado nunca sola. Ay, también. ¿no? No. Hay personas que este, no pueden estar sola nunca es decir termina una relación y al mes ya está saliendo con otra o a las dos semanas y, y eso también tiene que eso también es, es un problema porque no terminas de sanar algo para empezar otro o, otra relación claro y mucha gente también te dice no yo estoy feliz sola ¿no? pero todo el día está en Tinder <risa> el clásico Tinder. Claro, entonces no estás tan sola que digamos, ¿no? No o puedes sea, estar eh, con, no es que tengas una relación formal, uh -huh. pero tampoco es que quieras eh, como que sentirte sin alguien al costado, ¿no? Claro. O tener salir. Quizás. Claro, claro. O sea, sí, pues porque si estoy con el Tinder también serán como mini mini relaciones de repente de salir de un día de dos. Pero no es estar sola, pues, no es este, de verdad decir, bueno, quiero conocerme, disfrutarme, ¿no? Entonces esa podría ser una recomendación. Otra, eh, de repente hacer un... de repente, bueno, meditar, por ejemplo, es una, una, buena, este, una, una buena forma de conocernos uh -huh. y poder ver de repente, porque cuando meditas, eh, observas eh, tu respiración y dejas pasar los pensamientos de repente, este, bueno, todos, ¿no? Todos los pensamientos, pero también puedes darte cuenta de la cantidad de pensamientos que no sirven para nada que tenemos, ¿no? este Y, y bueno, en cualquier... Porque hay millones de, de, de prácticas, ¿no? De repente el yoga, obviamente la terapia, ¿no? este Pero pero para empezar, y de repente, porque la, la terapia es para las personas que están muy, o sea, con muchas ganas de hacerla, ¿no? Entonces, pero para empezar lo que es básico es que puedes, esa persona puede estar sola, ¿no? Un tiempo... Al, para algunos es difícil, ¿no? Y ahí, ¿cómo se maneja? ¿Y por qué se esa edad que no pueden estar solos? Porque, porque hay, es muy raro, el, o quizás el, el, la, la clásica frase de que un clavo saca otro clavo y nos no. va a ayudar a olvidar a, al ex, ¿no? Claro, no, no. <ríe> Eso no funciona así. O sea, porque voy a repetir el patrón. De repente ya no me voy a acordar de mi ex, pero es lo mismo, ¿no? O sea, claro, porque me estoy, no pienso en mi ex porque estoy saliendo con otra persona, pero igual no he cerrado el, el, el, lo que tenía tenía con mi, con mi anterior relación. Claro, claro. Y eso, es cómo se maneja, cómo cómo ayudamos a las personas para que puedan aprender a estar solas, porque a algunos les es imposible, ¿no? Y van de relación en relación. Este, bueno, la persona tiene que querer, ¿no? Porque a veces, o, o, o los gringos hacen, hacen unos grupos, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, inter, intervention, creo. Yeah. Este, donde todos se reúnen a decirle a la persona lo que está haciendo mal. Uh -huh. Este... Eso, eso, podría ser una opción, pero me parece que es un poco radical y, y yo creo que si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar, Pero, ¿qué ¿no? debe hacer una persona que ya, ok, termina una relación, y porque el apego tiene varias varias cositas, ¿no? De, de, salió el tema de la dependencia emocional, ha salido que una persona no puede estar sola, pero ¿cómo una persona puede distraer su mente para quizás no caer otra vez en, en, en meterse en una relación? Porque no puede, no puede no puede eh, dejar de quizás salir con alguien, ¿no? Porque se siente sola. Porque eso debe tener un problema también interno, ¿no? Sí, claro. Un, un, un problema de, de un va, algún vacío. Que todos lo tenemos, ¿no? Este, En alguna medida, porque a todos nos va a doler que nuestra pareja termine con pues, nosotros. Si la quiere, nada ¿no? más, claro, claro que sí. Este, a ver, déjame pensar. Porque en realidad, cuando uno no quiere, ¿no? Cuando uno no quiere... Es, es difícil, por más que los de afuera hagan lo que hagan, es difícil que, que me puedan ayudar. O sea, depende de la persona, realmente. Pero ¿no? que tú como psicoterapeuta, ¿qué recomendaciones le das a las personas que de repente recurren a tu consultorio y quieren saber cómo solucionar? Porque dicen, yo tengo toda la intención, pero... Me es un poco difícil, ¿qué debo de hacer? Y ahora hablando del tema de la pandemia, ¿no? Porque en el medio de la pandemia no se puede salir, no claro. se puede ir a la discoteca, no se puede viajar de la manera que se eh, eh, hacía hasta el año pasado. Claro. este Pero ¿cuál es tu pregunta? Que ahora en la pandemia... El tema de, la, de las personas que no pueden estar solas... Ajá. Eh, ¿Qué recomendaciones o cómo en eh, tu consultorio recomiendas a las personas para que puedan manejar ese, esa, ese, ese problema que tienen o la, la, la, la, la necesidad de tener a alguien al lado? Lo que pasa es que cuando la persona ha sufrido demasiado, cuando hay una saturación de sufrimiento brutal, ella misma va a buscar cómo salir del pozo, ¿no? Y hay una historia de, que siempre cuentan este, de un perrito que estaba este, sentado encima de un clavo uh -huh. hirviendo y se quejaba y se quejaba. Bueno, el perrito hablaba, ¿no? Entonces <risa> alguien le pregunta, ¿pero por qué no te paras? Porque el esfuerzo que supone pararme es más que el clavo hirviendo, ¿no? Entonces cuando una persona está en una situación como la que tú me dices y ha tocado fondo realmente y ha tenido una saturación de sufrimiento brutal, ella va a buscar las salidas, ¿no? Pero a veces somos como ese perrito, ¿no? Que preferimos estar en el clavo hirviendo que, que buscar una salida. Porque es muy doloroso, ¿no? Cuando, eh, es, es cierto, es muy doloroso y algunas personas no aceptan el, el, la, la palabra se acabó. ¿no? O sea, uh -huh. Es muy difícil... Eh, eh, escuchar esa palabra porque, y algunos no la aceptan ¿no? Eh, Alessandra el, el querer, el, cuando ya le pones el fin a algo, no aceptan la palabra no ya claro. no quiero estar contigo, se deprimen o algunos suman otras acciones como que ir a buscarte o llamarte o mensajearte entonces, esas personas ¿Cómo se, se las puede ayudar? Porque también caen en depresión, aparte porque se, se, se, ahí como que se refleja que hay una dependencia emocional muy fuerte. Uh -huh. Bueno, si hay, una, si hay una depresión también muy fuerte, obviamente lo importante sería que sea un diagnóstico psiquiátrico, uh -huh. ¿no? O sea, porque hay, es verdad que hay veces que la depresión es tan brutal que huir no puede salir por su cuenta, ¿no? Entonces ahí yo recomendaría eso, ya. en el caso que me, que me estás diciendo, uh -huh. ¿no? Por otro lado, eh, el, el apego en, en, en relaciones ya no solamente de enamorados, sino de, de esposos. ¿Cómo eh, eh, hay, hay una diferencia del apego de esposos y enamorados o no? No, no, no la conozco. No no, no, no, no hay alguna diferencia. No, que yo sepa, no. ¿Y ¿Cómo se maneja con, con una relación de esposos que quizás de repente ya no quiere seguir con el matrimonio eh, y el y en medio de ellos están los hijos, ¿no? Uh -huh. Ahí es ya no solamente influye el apego de pareja, sino el apego de papá e hijos. Claro, tú dices en el caso de que la madre se quede con los hijos y el papá se tenga que ir, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo manejarlo? Este, Bueno, igual, ¿no? Yo creo que como hemos estado conversando, o sea, si es si, es, si es, la, depresión es, la, la depresión por la que está pasando el padre es uh -huh. muy... Muy fuerte, lo importante es que sea un, de, un descarte psiquiátrico. Este, y si no, bueno, y acudir a terapia. Lo que pasa es que, claro, no es, no es tan fácil como. Yo no tengo la fórmula mágica, ¿no? Yeah. O sea, que sería genial poder traer unos pueblitos mágicos y uh -huh. <risa> hacer que, que, que la persona deje de sentir ese apego, ¿no? Pero, o sea, como, como te digo, ¿no? Si, si la persona está pasando por un momento tan fuerte que ni siquiera va a poder prestar atención a una, una terapia, ¿no? Porque a veces la depresión es tan fuerte que ni siquiera puedo concentrarme en una terapia, ¿no? Entonces, ahí el primer paso sería acudir a un psiquiatra, ¿no? Porque ni siquiera va a funcionar. Ya. Y aunque los lo ejercicios aunque, que de repente les das para poder ayudarlos. Yo recomiendo mucho la meditación. La meditación es, es este. Es muy uh -huh. buena para mucha gente, no para todos, ¿no? Uh -huh. este Pero sí, yo he visto muy buenos resultados con eso. Y uh -huh. ha ayudado bastante. Sí, ha bastante. ¿Y en los niños afecta algo eso, el tema de la depresión de repente de padres? ¿De la luz, padres separados o no? este Dependiendo de cada niño, ¿no? Pero igual muchas veces las madres o los padres dicen... Eh, que no, que, que no se pueden separar ¿no? por, por los niños ¿no? y esa es una excusa o sea realmente es, es, es, es el apego uh -huh. y es el ego desde donde están diciendo eso no pero el mensaje o sea, la, la, el mensaje que le dan unos padres que continúan juntos a, a sus hijos y que y ya no hay amor digamos y solamente hay peleas ¿Qué mensaje les estás enviando? ¿no? Porque muchas mujeres se agarran de eso, de no, por mis hijos, por porque quiero lo mejor para ellos, pero el mensaje que estás transmitiendo es de una relación carente de afecto, ¿no? donde ya, ya se desgastó todo. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. ¿no? Ahora, eh, Alessandra, ¿qué consejo le darías a las personas que están so, eh, tienen eh, apego, eh, tienen ese... No sé si la, se le puede llamar también... la apego es igual que dependencia emocional? Sí. ¿Y sí, similar? Sí, sí. ¿Qué consejos le darías a las personas que están pasando por eso? De, que de repente alguna ruptura amorosa, eh, algún problema de familia también, para que puedan controlarlo y quizás también superarlo. Uh -huh. Bueno, yo lo, lo que les recomendaría de verdad es acudir a terapia porque es un proceso, ¿no? O sea, como te decía... Sería genial que tenga una, una respuesta, ¿no? pero es un proceso que cada uno va a tener que vivenciar. Y saber que detrás de eso, al final de eso, hay una luz mucho más poderosa de la que había antes. ¿no? Porque la vida también nos, nos pone situaciones de sufrimiento tan, tan adversas. Este, porque, por ejemplo, ¿no? alguien que estaba con, con una persona que le sacaba la vuelta, termina con esa persona y, y se encuentra uno... Este, más mujeriego todavía, o sea, la, la vida en su infinita sabiduría nos va poniendo personajes, ¿no? como para que nosotros despertemos, ¿no? entonces es como, ya, si no puedes a las buenas este, te van subiendo el volumen de lo Bien. que no quieres ver, ¿no? y eso eh, es, depende de cada uno también, ¿no? Y, eh, ya quitar ese patrón de persona que buscamos para uh -huh. evitarnos sufrimientos aunque es inconsciente en realidad, ¿no? Este es, es inconsciente, no no no vamos a verlo desde el inicio, no, al principio y la persona también se va a vender de otra forma, ¿no? Al comienzo siempre todo es bonito. Sí, claro. Y luego recién se conoce después de unos meses la, realmente la cara de la persona con la que estás. Claro. Y hay que tener mucho cuidado. Bien, Alessandra, muchísimas gracias, gracias de verdad ti, por eh, la entrevista. Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos.